¡Hola! ¡Feliz Año Nuevo! Este video es grabado especialmente para mis Patreons eh, pero si no eres Patreon, igual quédate, a lo mejor hay algo de lo que diga acá que, que te pueda interesar o, o sobre lo cual quieras conversar en los comentarios eh, ¡Feliz Año a todos! Eh, este video es fundamentalmente para contarles porque este año decidí no tener resoluciones de Año Nuevo algunos de ustedes lo saben ya, yo soy la reina de las resoluciones de nuevo, soy la reina de ponerme metas locas, eh, hubo un año en el que me puse la meta, hace un montón de tiempo ya, que puse la meta de leer 100 libros, en, en ese año lo logré, pero con el tiempo me he dado cuenta de que las metas pueden ser útiles, como estas, las metas arbitrarias quiero decir, como ponerme una fecha límite para hacer algo puede ser útil, pero no si la meta en sí mismo, si, si, si el propósito o esa, esa, esa medición en sí misma es el objetivo. Si el objetivo es, por ejemplo, leer más y yo digo, bueno, voy a leer estos libros, voy a leer tantos libros, voy a leer más libros. Eso puede ser útil, pero cuando te pones un medidor que es arbitrario y no lo alcanzas, terminas sintiéndote súper mal. Y es como estúpido porque te lo fijaste tú mismo y no... Te estás mirando contra lo que estabas haciendo antes, como que bueno, leí más que antes, sino contra no pude escribir 500 páginas en un mes, y es como a veces funciona. A veces uno está uh, no poniéndose eh, nada por delante que lo haga esforzarse, como no, no poniéndose la zanahoria ¿no? delante, para correr, pero a veces, como ahora, cuando uno. Uno dice, saliendo de 2020, pero realmente no hemos salido nada, o sea, estamos exactamente igual que hace 3, 4 días, es la misma situación. Estamos en medio de una pandemia, estamos todos fatigados, y creo que es más importante encontrar maneras de ser amable con uno mismo, al mismo tiempo que uno trata de eh, enriquecer su vida lo más posible, decir, o sea, bueno, no es porque voy a estar encerrada en la casa y no puedo viajar, que es como mi cosa favorita. Eh, o me está costando mucho escribir porque pues la depresión y la vida y la ansiedad y todo. No es por eso que voy a dejar de hacer cosas, pero sí tengo que ajustar la manera en la que me fijo las metas de acuerdo con esos estándares. Entonces quiero regresar a algo que es como súper básico para mí y es este tatuaje. Yo me hice este tatuaje hace un par de años eh, No sé si. Voy a hacer toma de Beauty Blogger. Eh, dice Aire, Luz, Tiempo y Espacio. Era Night and Time and Space. Que es eh, una línea de un poema de Bukowski. Yo no soy especialmente fan de Bukowski, pero hay algunos de esos poemas que me llegan mucho. Y este es uno. Eh, es un poema donde habla de que uno siempre busca aire, luz, tiempo y espacio. Y lo pone como excusa para. No crear, como que dices, bueno, si tuviera más tiempo, si, tuviera, si no tuviera tres hijos, si no tuviera si no tuviera en medio de una pandemia, si no tuviera que trabajar tanto. Y entonces creería, entonces haría esto, aquello, una novela sensacional, tres cuadros a la semana, una película. Eh, pero dice el poema que en realidad si uno va a crear, uno va a crear con, con las bombas estallándole sobre la espalda, ¿no? Y por un lado pienso que es cierto, pero por otro lado elegí esas líneas precisamente como una promesa a mí misma de buscar el aire, la luz, el tiempo y el espacio que yo siento que necesito, porque yo no quiero crear con bombas estallando sobre mi espalda, si puedo evitar las bombas. Entonces es al mismo tiempo la promesa de encontrar ese espacio para mí, ese aire para mí, para poder crear un espacio por donde poder crear y de no poner ese espacio como excusa para no crear. Es la promesa finalmente de crear. Y bueno, en parte por eso estoy haciendo este video también, porque es como ya, o sea, quiero tener la luz perfecta, quiero que no haya ruido, hay ruido de construcción en el fondo, no sé si lo voy a poder eliminar en postproducción, pero eh, quiero, no sé, este, una, voy a decir una mejor cámara, pero mi cámara es sensacional. Eh, quiero tener mejores capacidades para editar o, o cuando sacas algo no sé, no un episodio de un podcast y te dicen, bueno, pero, este oye, deberías mejorar el audio y sí, deberías mejorar el audio pero al mismo tiempo si no tienes la capacidad de mejorar el audio o, o la edición del video o lo que sea eh, porque no tienes las habilidades en el momento yo creo en aprender haciendo eh, si eso va a impedirte de hacer las cosas, decir, bueno, no tengo suficientes herramientas para escribir esto que quiero escribir entonces, no debes esperar a tener las herramientas, debes escribirlo sin las herramientas y que salga como salga y luego entonces tienes algo sobre lo cual elaborar, sobre lo cual mejorar, sobre lo cual iterar. Pero si te esperas a tener, no sé, el diseño profesional y el, un editor de sonido y una consola y, y, y un salón de grabación para poder hacer un podcast, <risa> entonces no vas a hacer nada nunca porque así no funciona, es, es así. Entonces, lo que quiero realmente es eh, invitarlos a que se den el aire y la luz y el tiempo y el espacio para crear eso que ustedes están esperando para crear. Yo sé que todos tenemos un proyecto por ahí que, que está esperando a que tengamos chance, que está esperando a que pase la crisis en Venezuela, a que pasen las elecciones en Estados Unidos, a que pase la pandemia, a que eh, podamos pagar las tarjetas de crédito porque nos están llamando al banco todos los días. Eh, en mi caso he estado enferma estos últimos días entonces claro, obviamente estoy mayormente en cama y, y es como ya, desde la cama no es tanto lo que puedo hacer pero hay cosas que puedo hacer desde la cama eh, onda, la aplicación en la que yo escribo se llama W, eh, tiene una versión web o, yo puedo escribir desde el celular <risa> pero uno quiere estar como enfrente de la computadora y tener un café con espumita y que tenga una luz que entra por la ventana de determinado ángulo y sí, es lindo intentemos encontrar eso pero también no lo pongamos como excusa entonces quiero que me cuenten si quieren si, si les nace cuál es ese proyecto que han estado aplazando y qué es lo que pueden hacer cuál es la, la siguiente cosa chiquita que pueden hacer para avanzar en ese proyecto si es un podcast de repente eh, hacer un guión para el primer episodio hacer un brainstorming para el primer episodio ponerse el nombre pensar el nombre hacer una lista de nombres posibles para ese podcast eh, o si es, tienes una novela en la cabeza y no la han escrito, bueno, hagan la escaleta de la novela o, o tomen notas sobre esa novela. Agarren una libreta, salgan y anoten todo lo que se les ocurra. Eh, si es que quieren pintar, yo quiero aprender muchas técnicas de ilustración que no tengo en este momento, pero es una meta que he tenido por mucho tiempo. Hay 600 millones de cursos en doméstica y hay 630 mil millones de, de videos, tutoriales en YouTube que te pueden enseñar literalmente cualquier cosa entonces no te pongas como la meta gigantesca de que voy a ser el maestro del, no sé, de la acuarela sino decir, bueno, voy a hacer este tutorial de 5 minutos y a ver cómo va que es la cosa que pueden hacer ojalá esta semana para avanzar en eso que quieren hacer cuéntenme y nada, nos vemos por acá